Taisho, hola, me llamo Alasne González y os voy a hablar sobre este libro de Hat and Beard Sí, sí, un hombre con reminiscencias muy hipster, sombrero y barba que se ha publicado recientemente Esta es una edición especial porque lo que contiene es un Blu-ray de la película como podéis ver aquí Es un Blu-ray de la película Veradona for Sadness en 4K Es decir, alta definición 1080 ¿Qué tiene de particularidad aparte del Blu-ray que os estoy comentando? A mí me encanta el diseño, por supuesto, tiene un diseño fantástico, como veis y está editado en cartoné o tapadura de toda la vida con aquí que lo veis con esto cosido. Vamos, lo mejorcito que podamos encontrar hoy en día. Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido cuando he recibido el paquete, porque me ha llegado hoy mismo y he visto USA, digo, ¡guau! Wow, ya ha llegado mi paquete de barnes a nobles Entonces lo abierto y, y ahí mi, lo que me ha llamado la atención, ¿no? Que lo toco y digo, ¡uy! Si sí, tiene un tacto melocotonado. Sí, rollo terciopelo, velvet, ¿no? Entonces. Es algo inusual, de hecho es mi primer libro con este tacto No sé cómo lo han conseguido pero parece que está forrado con terciopelo Aunque no es terciopelo Entonces cabo, me emociona un mogollón Y aparte que es una de las poquillas personas que ha conseguido esta edición especial Cuando lo compré, que fue hace 3-4 semanas Costaba 45 dólares más los gastos de envío Total, que me quedan 55 dólares, lo que al cambio europeo sería 49 euros O en la actualidad está a 60 dólares Más los gastos de envío para nosotros Que se quedaría entre 63 y 65 euros Dependiendo de la tienda donde se compre La mala noticia es que esta edición especial con el disco está agotada ¿Qué encontramos aparte de esta de este cover y de esta cubierta tan chula? Vale, lo que encontramos es un libro con, en color, lo primero, claro Y el, la, una de las, las primeras páginas Está en cartulina de unos, por el tacto, entre 110 gramos eh, Con un poquito de porosidad Muy poquito Entonces le da este rollo mate mmm, Un tanto vintage Cuando abrimos ya las páginas, el resto de páginas Son todas en papel de alto gramaje Satinadas Satinadas en... Con un acabado semimático, ¿vale? Entonces, de manera que abrimos, los, abrimos las ilustraciones y no hay ese brillo excesivo, por lo que nos permite ver las ilustraciones en cualquier tipo de luz, ¿vale? Ya sea con muchísima luz o con poca luz. Eso también es de agradecer. El libro, como es estadounidense, está editado en inglés y la película también está en inglés pero con subtítulos, perdón, la película está en versión original pero con subtítulos en inglés por lo tanto, los que somos un poquito más, diríamos, lo que nos gusta la versión original pues lo vamos a disfrutar perfectamente Si no controláis mucho el inglés con que tengáis un B1 y un B2, os vais a manejar muy bien porque el texto no es nada, no es nada complicado, su prosa es muy muy sencillita y nada, si no conseguís esta versión con el disco, podéis conseguir el libro y luego aparte la película, pero os va a salir bastante más caro. De todas maneras, a ver si hay una reedición, porque merece muchísimo la pena. Venga, Agur y muchísimas gracias. Bueno, Agur significa adiós en vasco.